veía muy fuerte su sol Pero en su corazón La duda hoy Se le borró la sonrisa Una alarma le avisa en su interior Que no puede durar Más esta relación Y lo dejó y a otro beso Con este Se ilusionó Que era alguien que no le importa catalina cuando niña se escondía de las riñas de papá con mamá era de frustración con el tiempo cambió al mejorar la situación y al salir de la pobreza con alcohol y casi pierde el control de su vida Catalina y un día que con más problemas en la casa, el mundo de Cata se quiebra, y no hay quien acuda a salvarla. Cata observa, que aunque quiera, no le puede hacer nada, y manda el mundo a la mierda. ser feliz. Dice que sonríe por costumbre, que eso se solo por sobrevivir, y se va sin conocer muy bien a dónde, solo con la idea de poder fluir. no paraba de reír, que aprendió que las tragedias solo sirven para después tener algo de que escribir. Y se va, Catalina, hacia donde el viento le hable. fácil para el viaje y regando el equipaje y que lo que sea que va ser lo dejamos al azar unos cuantos desencantos servirán de aprendizaje mientras tanto con coraje Catalina Salazar